pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny que Y bienvenidos por fin al capítulo número 20 Ya llevamos 20 capitulazos de esta increíble serie Que está siendo la mejor del canal sin duda O sea, esta sí que es con diferencia de las mejores está, Os está encantando, me está encantando Y lo primero que vamos a hacer hoy chicos, lo primero de todo Es poner mote, que ya me lo ha dicho, mazo de gente Y digo, esto no puede ser a los dos Shinies que capturamos en el capítulo 17, así que voy a ir al capítulo 16 a ver quién comentó en ese vídeo. No os olvidéis de dejar un super like right de compitrueno y de comentar con la pregunta del día. En este capítulo dijimos, si tuvieras que crear un nuevo tipo de Pokémon, ¿cómo sería? ¿Qué debilidades y qué fortalezas tendría? Y aquí hay algunos bastante interesantes. Entonces, el primero se va a llevar el mote de Poliwill. Y el segundo de Charmillion. Y luego hablaremos porque el capítulo de hoy va a ser de preparación para el gimnasio que se viene, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién se va a llevar el mote de Poliwill? Que es el primero... Vale, el primero que me sale... El primer mote que me sale es de un... De un colega mío que dijo tipo digital, con aspecto eh, como si fueran los Pokémon... Pues si fueron figuras de píxeles. La verdad es que mola un huevo. Y este se tiene que llevar el mote de Poliwill, por supuesto. Así que le quitamos Poliwell, compañero. Te vamos a llamar Jing-Jan. Se llama Jing-Jan. Le puedo llamar Carlos también. Yo creo que lo voy a llamar Carlos. Porque Jing-Jan es bastante extraño como lo tiene escrito. Y yo creo que Carlos, así recuerdo, que es pues mi Carliños, mi compitrueno. Vale, pues ahí está Carlos de eh, que está muy bien. Y Charmillion. Se lo va a llevar... Eh, la verdad que hay bastantes comentarios, bastantes, muy guays. Y uno de ellos que me gustó muchísimo también... Voy a ver si lo encuentro. Eh, Adelante, un segundo... Este es. El tipo vidrio. Este me gustó mucho, porque la verdad que dio bastantes datos. Por ejemplo, habría Pokémon forma vidrio, como Growlithe, Arcane, Magikarp, Gyarados... Todo Croconaw, Ferrari, no sé, me, me pareció súper guapo, súper eficaz contra eléctrico, agua y acero Y débil contra planta, lucha y hielo, brutal, o sea, de verdad Te has este comentario, tiz, Tiziano, y te llevas el mote de uno de los mejores Pokémon que he capturado, sin duda alguna Aunque con bastante debilidad, así que mucho cuidado, Tiziano, porque igual aquí hay, hay puede haber problemillas Tiziano... Tengo un, un amigo que también quiere mote, que se llama Alex, pero <ríe> el pobre hizo un comentario que, en este vídeo que es que él mismo dijo que era un comentario de mierda. En plan, mirad, dijo, tipo papel, fortaleza la piedra y debilidad la tijera. No me he rebanado mucho la cabeza. Directamente él, él ya dijo, no no me lo he currado mucho aquí. <ríe> es, es bueno el comentario, también es bueno. Pero ya, ya te tocará, Alex, ya te tocará, que yo te conozco, que sé que quieres un mote. Ya, buscaremos el Pokémon definitivo para ti. Y bueno... Vamos a empezar a hablar, chicos. Tres minutos, tres de vídeo y todavía no hemos hecho nada. Pero vamos a empezar a hablar porque se viene el líder de gimnasio y tiene los Pokémon a nivel 37, chicos. Nivel 37, es una burrada. Pero una burrada, demasiado burrada. Tanto que estamos a nivel 30, 31, 32. Cinco niveles más, no voy a poder subir de aquí al gimnasio. Entonces, o le peleamos o le peleamos. Norman y Palomita empiezan a pasar a un segundo plano para. Tener importancia eh, Pokémon como Carlos, como Tiziano y como Crack, que son Shinies y pueden ser muy claves. Entonces, ¿queréis que los levelee mañana, para, o sea, para el capítulo de mañana? ¿Los puedo levelear con caramelos raros con vosotros para que veamos qué ataques aprenden y todo eso? ¿O los leveleo entrenando y capturando Pokémon y tal fuera de cámara? Eh... Podéis elegir, puedo hacer cualquiera de las dos, entonces dejadlo también en los comentarios porque es importante de cara al gimnasio de mañana Y bien, el, lo pondré en el comentario porque a lo mejor alguien no ha llegado a este momento de vídeo Hoy nos vamos a dedicar a luchar, vamos a meter en el equipo directamente a esos dos, a esos dos, ¿a qué dos? La pregunta es ¿a qué dos? Voy a ir metiendo a los que menos nivel tengan, que son Tiziano, le vamos a meter por aquí Y yo creo que Carlitos también se va a venir al equipo al menos de momento estos, estos de aquí, ¿vale? También crack puede ser muy crack. ¿vale? Ah, y por cierto, Yago, Yago tiene unos cacho ataques y tiene danza espada, que es brutalítico, ¿vale? Lo estaba viendo fuera de cámara en plan, analizando los Pokémon que teníamos. Danza espada, ataque aéreo, golpe bajo y podría aprender algún ataque de tipo físico también, que no estaría mal, porque este llamada es bueno, pero es especial. Es otro Pokémon a tener en cuenta, porque ese Danza Espada eh, Es mucho Danza Espada, ¿vale? De momento voy a meter este equipo Vamos a luchar contra todo el mundo que podamos Vamos a ir a Ciudad Azulona Y mañana es día de gimnasio, así que Preparad las tetis, chicos, porque O leveleamos mañana, que puede ser una opción, ¿vale? Podemos ir, De hecho podemos ir contra algunos súbditos Súbditos, que no sé ni hablar O, o leveleamos. O yo que sé, o es el suicidio, ¿vale? Un Pokémon que es... Can... Verás, verás tú, verás tú ¡Lo sabía! <risa> Es que lo sabía. Verás tú, es que los Pokémon con, con, con, con Mega, es que huele a Mega que te cargas. Empezamos muy bien el capítulo de hoy, chicos. ¿Nivel, ¿Nivel 40? ¿Pero qué hablas? ¿Pero qué me estás hablando? Eh, cuidado, eh. Cuidado con esto, eh. Cola férrea. Cola férrea, ataque, ataque aéreo. Ataque aéreo. Vale, cuidado, eh. Cuidado que a lo mejor no lleva. Y lo falla. ¡Encima lo falla! ¡Encima lo falla! Vale, tengo que recordarme los tipos porque no me acuerdo, perdonadme. Roca 5, uh, pues el volador está bien para nosotros. Eléctrico lucha nada, Ada 5 tampoco, eléctrico a cero. Bueno, aquí el problema es que tiene muy poco nivel. Y dragón hada, dragón hada es. Dragón hada es una combinación épico-fantástica. Vale, Kangaskan, hijo mío. No me quites mucho, cola ferra, no lo falles. Ataque aéreo, verás tú. Oh mamá. Oh mamá, soy es poco eficaz. Uf. Y retrocede, es la polla. Vale, cuidado aquí, chicos. Cuidado aquí, porque podemos tener un problema muy serio, eh. Uf. ese ataque aéreo. Voy a hacer. Voy a hacer cola ferria porque todavía aguantamos otro. Tenaza. Ay, ay, ay. Que no puedo cambiar. No me lo puedo querer, Genjaro. Esto es una broma, es una broma. ¡Y lo falla otra vez! ¡Y lo falla otra vez! ¿Ahora no puedo cambiar de Pokémon? Dime que sí. Dime que puedo cambiar Hugh Bueno, Hugh no es el más indicado aquí, la verdad De hecho, el más indicado Mega Kangaskhan, tío No me lo puedo creer Eh... Albi no puedo, no puedo cambiar No puedo cambiar Empezamos de puta madre el capítulo de hoy, chicos Empezamos de cremita de la buena Ha fallado dos colas ferreas seguidos, tío Descanso, obviamente Descanso aquí, ataque aéreo me va a quitar vida, pero de momento recuperamos Vamos a ver eh, Kangaskhan, ¿cómo te lo cuento, hermano? Menos mal que ataque aéreo son dos turnos Y puede que me dé tiempo a despertar Muy bien, el capítulo entero con un Mega Kangaskhan Ya verás tú, ya verás tú Es que no, nos vamos a reír El Tenaza me quita, me quita bastante Ahora vamos a estar dormidos, así es que da igual lo que haga Ataque aéreo, nos va a quitar hasta la mitad más o menos Si no me hace crítico Vale, perfecto, no es muy eficaz Aguantamos tanto el golpe de tenaza Como el golpe de ataque aéreo, pero mucho cuidado Bueno, espérate Espérate que la tenaza me está tocando la moral Todavía no hemos escapado Con la férrea Can we falles, genjaro, triturar no me lo puedo creer tiene una defensa de dios, tiene una defensa de dios, y muere, tío con un triturar Qué mala suerte, tío, la tenaza que no, que no se había liberado todavía, tío no se había liberado, vale, albi albi aquí terremoto a muerte, tío terremoto a muerte, te vas a cagar Vamos con terremoto, ahí está Triturar Uf, espérate Espérate que todavía ¡Espérate que todavía! Es increíble Es increíble el terremoto, tío Es el triturar Terremoto es muy eficaz, tío Nivel 40 ¿Pero esto qué es? Voy a usar super Uff, Uf, ese triturar, tío Lo hemos cagado aquí, eh Tenemos un problema aquí, eh tenemos un problema aquí. A ver, va a ser triturar, ¿no? Triturar. Adriánito, reducción. Que no haga, que no haga ataque aéreo, que no haga ataque aéreo, mimético, mimético. Tiene mimético, perfecto, reducción, soy más rápido. No, tenaza, vale, vale, perfecto, tenaza, perfecto, tenaza, perfecto, tenaza es poco eficaz. Grande, no es poco eficaz, no es poco eficaz Vale, reducción, reducción hasta la arcada Hasta la muerte, hasta la puta muerte Vale, Teraza es una mierda Pero voy a gastar super pociones aquí, eh un, un escaldar sería Sería la crema, quemarle sería la crema Escaldar, escaldar mimético va, va a copiar reducción, no me lo puedo creer Esto es una broma, esto es una puta broma Vale, ahí está, escaldar, quémalo Quémalo y te como los huevos. quémalo y te como ¡Va! ¡Ah! Hay que quemarlo, eh Tenemos que quemar este Pokémon Reducción, vamos allá. Ataque aéreo. Hay que rezar porque lo falle. Hay que rezar porque lo puto falle. Reducción. Fállalo, Kangaskhan. Kangaskhan, Fállalo. Fállalo, por favor, te lo pido. Si no, Adrenito, vamos. Bueno, supermoción. Podemos usar superpoción. Vamos a usarla. Superpoción. Tenemos seis, vale, tenemos seis. Vamos a ello. Ahí que va. ¿Recuperamos toda la vida o casi toda la vida? Oh, mamá. Minuto y 10 de capítulo todavía contra Kangaskana, ahí está ¡Ataque aéreo! ¡Lo falla! ¡Vamos! Ahí está esa tenaza que dura 10 millones de turnos ¿Qué está pasando? Vale, escaldar ¡Quémalo! ¡Quémalo por tu padre! titula lo falla otra vez! ¡Bah! Ahí vamos, vamos, vamos, quémalo, quémalo ¡Quémalo, quémalo, quémalo, quémalo! No lo quema, tío, no lo quema Otro escaldar, vamos, vamos, tenaza ¡Lo falla, tío! ¡Está fallando todo! ¡Vamos, escaldar! ¡Escaldar, quémalo! ¡Oh! Ha sido crítico, crítico no lo quema, tío No lo quema Mátalo Pues mátalo ya de una vez Mátalo, lo falla otra vez ¡Sí! ¡No, quémalo! ¡No! Vale, falla todo Que lo falle todo Que lo falle otra vez Reducción No lo falles Adrienito, no lo falles Por favor No lo falles No lo falles No lo falles No empecemos No empecemos No empecemos lo no falla escalar ¡Golpea! ¡Ah! 11 minutos de vídeo, tío Con un Mega Kangaskhan Y Genjaro muerto Oh, mamá Oh, mamá, Genjaro Oh, mamá Genjaro, contaba contigo, era Me parecías hipercrack, pero hipercrack Qué mala suerte, tío Qué mala suerte el Kangaskhan Nivel 40, tío Nivel 40 Vale, eh, Genjaro a la caja de los muertos Bueno, a la parte de los muertos, digamos Vale, pues ahora sí que sí Ahora sí que sí, Crack, entra en el equipo. O Crack o Liquitum. yo creo que son los mejores. Porque es o Shinies a tope. Oh, mamá. Oh, mamá. El gasca en la que nos ha liado a nivel 40. Qué hijo de cerdo. Vale, cogemos esto. A una poción. Velocidad X. Bueno, también te lo compro. No estoy pensando en las drogas y tenemos drogas, ¿vale? Fuck. Pero si he gritado mucho en este capítulo o en esta parte del capítulo... Pero es que era necesario. Vamos a coger esto de aquí, que tiene pinta de ser algo interesante. Vamos, una poción. Una hiper. Una hiper. Una pena. Una pena es. Es una pena. Vale, pues vamos. No me acordaba de esto. No, no he visto que no podía salir si no hacía combate, ¿vale? No no lo he visto. Combate, segundo combate del día de hoy. No, que no sea mega, que sea algo fácil, venga. Pero que dé muchos... Un chansi, un chansi, un chansi te lo compro. Un Pokémon. Arbok, bueno, también te lo compro, también te lo compro Arbok, bueno, Shiny, qué bonito Muy bonito este Arbok Shiny Un ejemplar de lo más eh, exótico Hugh, vas a reventar Pero vas a reventar A este Arbok, así te lo digo Danzale, tío, se va a cagar la perra Aquí Voy a reventar, pero es que no, no me voy a contener No voy a hacer nada, no voy a hacer Nada suavecito, voy a reventar a todo el mundo ¡Ay que va, cola de, cola de la boca. Me cambia el Pokémon muy bien Ahí está Tiziano Pues no, Tiziano no Porque Tiziano está hiper jodido de nivel Obviamente contra un Pokémon a nivel 31 No me sale del huevo derecho Adrenito, eres top, eres un dios Vas a salir Adrenito es dios Reducción es dios Es la estrategia definitiva O sea, de verdad Adrenito se ha sacado aquí lo que viene siendo el Nepe Y ha ganado el combate contra Si no, o sea, morían tres o cuatro Con el dragón, qué pesado ¡Qué peso Este eh, Arbok, Poliwill, Carlos no Que Carlos no tiene nivel tampoco Me está haciendo el lío, eh Este Arbok me está haciendo el lío y no queremos el lío No queremos el lío Hugh, vamos a sacar a Hugh. yo qué sé, tío, yo qué sé Algo contra este Arbok Arbok, no hagas cola dragón Haz, mmm, no sé, pepino, amoroso Ese ataque me gusta, ese ataque me gusta A ver, Arbok Clavo cañón, vale Te lo compro, clavo cañón sí Clavo cañón me parece mejor Dos golpes, muy bien, encima dos golpes, estupendo. Mordisco, retrocede. Soy más rápido, retrocede y ya sería el pene máximo. ¡Vamos! Perfecto, otro más. Así así, así sin parar hasta la arcada. Otro mordisquito y retrocede. Oh, mamá! Y ahora Hidrobomba, Yo creo que no puede ser. Lo falla. No mejor. Vale, niebla clara, perfecto. Pensaba que iba a hacer cola dragón y ya le íbamos a liar. Ahí está, niebla clara que es muy eficaz. Y hidrobomba, no lo falles ahora. No lo... no lo falles, tío. Es brutal esto, eh. Constricción, no me toques la moral. No me toques la moral. No me toques la moral. Constricción, 40 pesos. Mordisco. Hidrobomba, ya paso de hacer. Hay que más. ¿Retrocede? No, constricción. Vale, cuidado. Tenemos problemas. ¿Tenemos problemas? No, 5 pesos. Bueno, yo creo que de un Hidrobomba Que no va a fallar No va a fallar, o sea, hemos, hemos dado dos De un Hidrobomba este, este Arbok bueno, Hemos dado dos, hemos fallado dos Pero este golpea y Arbok va a morir Dime que sí, dime que sí Ahí que vas, ¡vamos! Vale, vale, Dios Menudo capítulo Menudo capítulo, o sea, increíble Ahí está, nivel 20, bien, Adriánito, bien, bien, bien Todo, Subid, subid, subid niveles que tenéis que aprender ¡Oh, reflejo! ¡Uf! No, tío, no Reflejo no No Si fuera otro igual sí Pero tú no Es que tienes un set de movimientos tan perfecto Tan perfecto, tío Que no puedo quitarle enseñarle el reflejo Vale, pues ya está Ya está Uf. Vale, podemos vamos a Ciudad Azulona Al menos llegar al gimnasio Yo qué sé, tío Y ver si hay algún evento Alguna cosa que haya que hablar con alguien No sé, tío Vamos por aquí rápido no quiero perder mucho tiempo. Vamos a coger los objetos. No, no vamos a coger los ocultos. Vamos a coger solo los que nos encontremos en el suelo. Si es que hay alguno. Aquí hay uno, por ejemplo. Hola. Precisión X. Ok. Me gusta. Me gusta precisión. Todas las drogas vienen bien. De hecho, puede que contra Contra el gimnasio haya que Haya que doparse. ¿eh? Oh, otro. Defensa X. Bien. Bien. Más drogas. Quiero drogas. Quiero doparme. Quiero doparme en el gimnasio. Vale, salimos de aquí. Y llegamos... Esto no es ruta nueva, ¿no? Espérate, espérate, espérate que todavía tenemos Pokémon. Espérate, espérate que todavía nos toca capturar. Voy a ver, voy a ver el mapa directamente. No vaya a ser que salga el Pokémon y no me entere. Usamos el mapa. Ruta 7. ¡Es ruta nueva! Vale, pues capturamos aquí. Capturamos aquí. Ok, pues ya con esto terminamos el capítulo y ya mañana hacemos gimnasio y todo lo que haga falta. Primer Pokémon de ruta 7 es... Growlithe. No Shiny. Growlithe no Shiny Bueno, es un cacho Growlithe, vale Tengámoslo en cuenta, es un puto Growlithe O sea, es el dios de los Pokémon de fuego de esta generación prácticamente Así que, vamos a tirarle una vallita Una vallita muy sexy Ahí que va, perfecto Y un super bola Uy. Rozando el excelente Uno, dos Tres No, vale, Growlithe, Growlithe A ver, no eres Shiny, vale, te lo compro Pero mmm, Podrías capturarte, cómo lo ves Ahí que vas Vamos, ahí lo tenemos Ah, no, no se ha capturado, pues, digo, me he rayado Si es que le, le había dado, perfecto, vale, bien Bien me gusta Espérate, que me llaman por teléfono, ¿sabes? Ahora no puedo hablar Uno, dos, tres, ahí está atrapado, joder ¿Qué es que me llaman por teléfono, vale, me llaman por teléfono Growlithe atrapado, perfecto, nivel 23 Pose Puede ser interesante, vamos a ver qué tipo es Porque el tipo hace mucho, eh Growlithe tipo lucha tierra Pokémon perrito. Vale. Le mandamos a la caja. Vamos a ver qué, qué ataques tiene. Voy a poner un mote, por supuesto. Esta vez no se me olvida. A ver, Growlithe. A hermano mío. Hermano mío. Este Growlithe. Vamos a ver qué ataques tiene. Porque puede ser bueno. ¿eh? Trueno. Tiene trueno, golpe, mofa y rayo aurora. No está mal, ¿eh? No está mal. Tiene más ataque físico que especial. Lo cual es... Mmm, bueno. Mmm... Pero es tierra y lucha, ¿eh? Es una combinación bastante extraña Bueno, me gusta, me gusta, no está mal, no, es, no está mal Vamos a Ciudad... Voy a poner el mote, perfecto, un momento Voy a ponerle el motecillo Que no quiero que se me olvide como con los otros Vamos al último episodio que fue épico, fantástico también a ver, vídeos, el aerodáctil que no quería luchar Bastante con lo que sí. Y aquí he preguntado cuál fue el primer Pokémon que subisteis a nivel 100 a base de esfuerzo y perseverancia. Y no sé si alguien que no tenga mote me ha comentado. Sí, vale, sí, sí. Tenemos a J. Let's go JD. Así que lo vamos a llamar JD. Lican Rock Nocturno en Pokémon Sol. Y aún conservaba placaje. <risa> en serio, un, un Lican Rock con placaje a nivel 100 me descojono. Vale, pues te llevas el mote de que Crowdlitz. Enhorabuena, eh, señor JD. JD. Y, y nada, vamos a, a, a ponerlo aquí. Eh, J. Así, fácil y sencillo. J. Creo que JD me ha pedido que cambiara O sea, que, que le pusiera otro mote diferente Pero mmm, como no me acuerdo de si me lo dijo o no me lo dijo Pues ya lo veremos en un futuro Ok, pues entramos en Ciudad Azafrán Perdón, Azulona Estoy faileando ¿Y hay aquí algún evento o algo? Creo que no, ¿verdad? Bueno, está Brock Hola Brock ¡Hola! No esperaba encontrarte por aquí Claro que no, porque tú estabas ahí esperando a las musarañas Me pillas volviendo del gimnasio de Ciudad Zuluna. Es importante que los líderes estemos en contacto Y nos pongamos al día de vez en cuando Claro que sí, hay que estar ahí Como los youtubers que también hablamos Pero por algún motivo Erika no ha podido atenderme hoy ¿Cómo? Así que ahora no sé qué hacer con estos roquicos Ah, pero ¿no podemos ir al gimnasio? Vamos a mirarlo rápidamente Bueno, tenemos el té. ya podemos ir a Ciudad Zafrán también Que habrá gimnasio, me cago en la... Me cago en San Pito, Pato, que es que esto puede complicarse, que te cagas. Por cierto, me consta que estás enfrentándote a todos los líderes. Te deseo mucha suerte. Gracias, Brock. Y ya está. Ok. Vale, vamos a comprobar si podemos ir a por Erika. Yo creo que sí que podemos, pero igual no. Aunque estaría bien mirar el tema de las MTs de Ciudad Azulona, ¿eh? Eso podría ser interesante también. A ver, pasamos por aquí. Creo que hace falta cortes. Sí. Cortamos. Y ya eh, lo dejamos llegando al gimnasio Hay que levelear, ¿vale? Para mañana, si me decís que levelee en cámara levelamos en cámara con, con caramelos raros Y si queréis que levele leveleemos fuera de cámara Pues lo hago entrenando normal Y así suben Vs que nos vienen bastante bien Vale, sí Se puede luchar contra Erika Creo, ¿no? Que sepas que así se lo dejamos eh? ¿Pokémon cookies? ¿Qué es un Pokémon cookie? ¿Uno de tipo planta? puede ser un guiados ah vale perfecto pues ya está perfecto compañero te lo compro ya está Hala, dicho y hecho ya está es cookie guiados es cookie vale guiados es el Pokémon más cookie ok ahí está Erika prepara las citas porque mañana puede que perdamos algún Pokémon y no me hace ninguna gracia así que nada más chicos espero que os haya encantado este pedazo de capítulo nos vemos mañana con más ha sido corto pero interesante intenso Cuanto menos, Genjaro, lo siento mucho. Dejad un super like de Compitruno por esta pérdida, por este capítulo. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Chao. Chao.